¿Qué tan importante es contar con la participación de hombres y mujeres destacadísimos en el universo de las enfermedades raras? Para que nos den su opinión acerca de la instrumentación del Plan Nacional de Atención Integral para las personas que viven con enfermedades raras. Seguro estarán de acuerdo con nosotros que voces calificadas como las de ellos son una piedra de toque en la construcción del mejor esfuerzo a favor de los mexicanos. Estos hombres y mujeres que a continuación ustedes van a escuchar, nos dan su punto de vista acerca de lo importante que es este ejercicio y de lo fuerte y robusto que haría el trabajo por todos los nuestros. Muchas gracias. Buenos días a mis amigos de Piden Deseo y de Femexer en México. Eh, con motivo de la celebración el próximo día 7 de abril del Día Mundial de la Salud, creo que es importante que tratemos de hablar entre nosotros y de promover cómo las enfermedades raras en este Día Mundial de la Salud tienen una importancia clave. Una importancia porque es necesario cada día más que los gobiernos de alguna manera organicen la actividad asistencial tanto para el diagnóstico como para la, la búsqueda de tratamientos siguiendo un poco bastante no un poco los consejos del consorcio internacional de investigación de enfermedades conocido con las siglas SIRDIC Es importante que podamos avanzar todos al mismo tiempo y no que unos avancen antes que otros los que los pacientes que se encuentran en otros países ven hoy en día con el mundo de las comunicaciones y la globalización que se, se producen avances no, no totalmente espectaculares porque la ciencia en el marco de las enfermedades raras es compleja y estamos casi bordeando los límites del conocimiento de la medicina pero sí es importante que se estructuren los planes integrales de enfermedades raras en los países durante estos años atrás hemos estado trabajando desde la sociedad ICor en, en intentar promover en los países de Latinoamérica y del Caribe que esto fuera una realidad. Bueno, ahora desde la sociedad Icor y también desde lo que podemos hacer desde nuestro Instituto de Investigación de Enfermedades Raras en España, eh, vamos a intentar colaborar con los gobiernos eh, para transmitir nuestra experiencia, no, no, no para dar clases de nada, porque no se pueden dar clases en enfermedades raras, ya que todos aprendemos al mismo tiempo, pero sí para apoyar la, la creación de este tipo de planes y la creación de estructuras asistenciales que sean acordes, Cambiando en parte el modelo asistencial y favoreciendo que el diagnóstico sea accesible, que se produzca en menos de un año y que la investigación pueda favorecer la llegada de los nuevos tratamientos a los pacientes y, a, y mejorar la calidad de vida de sus familias. Este es mi deseo para el Estadio Mundial de la Salud, este es mi deseo para el mundo de las enfermedades raras, en concreto en México, y felicidades a, a la organización Pidón Deseo y a Femiser por la importante labor que hace. Muchas gracias. Mi amigo David Peña me ha pedido que platique con ustedes acerca de mi opinión acerca de un plan nacional de atención integral para personas que viven con alguna enfermedad rara. ¿Qué, ¿Cuál es mi opinión acerca de esto? Mire, yo me acuerdo que cuando... Estudiaba medicina, mis profesores a veces, algunos, me decían que no me ocupara yo de enfermedades raras, sino que lo que tenía que ver eran los problemas propios de salud del país, que en aquel entonces pues eran la amibiasis, la tuberculosis, cosas de este tipo. A mí siempre me pareció un error, me parece un error porque me parece que entonces estamos dividiendo a los pacientes en dos categorías, los de primera categoría son los que tienen una enfermedad común como la diabetes mellitus o el covid, y los de segunda categoría son los que tienen la mala fortuna de tener alguna enfermedad rara. Me parece una forma muy perversa de discriminación de los pacientes y no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que los médicos, las personas que nos dedicamos a la medicina tenemos que aprender Todas las enfermedades que podamos, nadie en el mundo, nadie puede entender todas las enfermedades, pero lo más que podamos porque tenemos que ayudar a las personas. No somos estadísticas. Para la familia que tiene una enfermedad rara, hereditaria o no, en la familia, esa es la única que importa. El COVID no importa, la tuberculosis no importa, la aniviasis no importa, lo que importa es esa enfermedad. Y eso es en lo que tenemos que pensar los médicos, porque no somos veterinarios, somos médicos humanos. Por otro lado me puse a pensar qué significa una enfermedad rara, qué es una enfermedad rara. Una enfermedad que la gente cree que no existe o que no conoce o que no nos la enseñaron en la facultad de medicina. Fíjese que si juntamos todas esas enfermedades que llamamos raras, no son tan raras. Por ejemplo, enfermedades metabólicas, hereditarias como lisosomales, una en cada cinco mil personas tiene una enfermedad de este tipo. Como siempre les he dicho a mis queridos alumnos, las enfermedades raras son raras por dos cosas. Primero, porque son raras. Y segundo, porque nadie las conoce, entonces nadie las diagnostica. Y eso es algo que no puede ser. Desde mi punto de vista, yo no soy un médico tratante, yo soy un anatomopatólogo. Desde luego... David está pensando en un plan integral y muchas personas tienen que intervenir en esto. Pero a lo que yo me dedico, sobre todo, además del diagnóstico de enfermedades raras y comunes, yo diagnostico de todo. Yo no hago diferencia entre mis pacientes. Lo que a mí me interesa más es la enseñanza. Creo que el problema está en la enseñanza. Por ejemplo, hasta hace algunos años la gente decía: no vamos a estudiar las talasemias porque esas son enfermedades propias del Mediterráneo. Por Dios santo, hay lugares en la costa del Golfo, la costa del Pacífico que tienen una frecuencia de talasemias mayor que en el norte de Italia que es donde se supone que hay más casos de estos. Así que lo primero sería que es una enfermedad rara. Hay unas que verdaderamente son muy raras, ultra raras, les dicen, pero insisto, se vuelven más raras porque la gente no sabe diagnosticarlas. Entonces a mí me parece que lo primero que se tiene que hacer es modificar la enseñanza Obviamente esto no se puede hacer en la enseñanza de pregrado ¿no? no hay tiempo para hacerlo Pero sí hacer consciente a la gente Que le interesen estas cosas Que se dediquen a estudiar ciertos tipos de enfermedades Porque cuando hablamos de enfermedades raras Estamos hablando de decenas de miles de enfermedades Mire usted Nada más hablando de enfermedades hereditarias Que son raras hay como 5.000 que conocemos y hay como 50.000 que no conocemos. Y lo mismo pasa con otras enfermedades adquiridas. Entonces, mi impresión es primero que se tiene que hacer un plan para la atención integral de, de estas personas absolutamente. Y el no hacerlo me parecería un crimen de ese tamaño. Segundo, una de las cosas en las que... Debemos intervenir, que es la que yo mejor conozco, es la enseñanza. Yo desde luego he estado siempre dispuesto a enseñar en el Instituto de Hematopatología, eh, en donde trabajo. Eh, nos gusta enseñar enfermedades, pero no nomás las raras, sino todas. Pero este plan en particular me parece sumamente importante. En algún congreso hace poco en Europa... Estaba yo viendo que el tiempo promedio de diagnóstico, porque ahí está el primer problema, el tiempo promedio de diagnóstico para una de estas enfermedades es de 7 años. Por Dios, esto no puede ser. Estamos hablando de países que se supone que son desarrollados. Aquí me parece que hay una falta de interés por los médicos. Nos hemos vuelto más bien técnicos. Tenemos que cambiar completamente la medicina. ¿no? O nos volvemos científicos o esto no va a servir para nada. Y las personas que tienen el poder de hacer esto, que no tienen que ser científicos, políticos, administradores, tienen que apoyarnos en este sentido para que cambiemos nuestra mentalidad, para hacer una mentalidad lo más científica posible y lo más humanista posible, para darnos cuenta de que cada persona que tiene una enfermedad de este tipo es igualmente importante. Esto es lo que tengo que decir. Queridos amigos de México, pide un deseo toda la gran familia de personas afectadas por enfermedades raras y sus amigos y sus familias. Hoy es el Día Mundial de la Salud y quizá el lema fundamental de este día sea la equidad, que es dar aquello que se necesita al que lo necesita. Las los pacientes afectados por enfermedades raras son un ejemplo de lo que es la iniquidad. No tienen posibilidad de alcanzar un tratamiento igual en las mismas condiciones que el resto de los pacientes de enfermedades más comunes. Las enfermedades raras son un reto para todo el mundo, no solamente para México. Pero hemos avanzado en Europa en Estados Unidos, en Japón, de una forma extraordinaria mediante la acción de eh, impulso de las asociaciones, pero también de políticos comprometidos con estas, con estas personas que han sido capaces de estructurar estrategias y políticas para dar una solución a estos problemas. Es imposible que por mucho interés y mucha fuerza que pongan las asociaciones y las personas afectadas con enfermedades raras y sus familias, el dar una solución integral a estos pacientes. Es imposible, primero porque hay un desconocimiento enorme en la formación de los propios profesionales médicos, porque hay un déficit de investigación sin la cual... Es imposible estructurar las nuevas medidas, los nuevos descubrimientos, las nuevas, a su vez, investigaciones sin que lo básico se haya realizado muy fundamentalmente por parte de los estados. Porque es imposible, si no hay un registro que tiene que ser a nivel estatal, para saber a qué nos estamos enfrentando, dónde están los problemas... Y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Porque se tiene que coordinar la asistencia sanitaria, se tiene que tener acceso a los medicamentos huérfanos, se tiene que tener acceso a la información, se tiene que tener acceso a los centros de referencia. Todo esto necesita una labor coordinada, impulsada por el gobierno y sin el acuerdo de los grupos parlamentarios, sin el acuerdo y el compromiso del gobierno, es prácticamente imposible que él, estas personas tengan derecho y tengan acceso a una asistencia sanitaria en equidad. Por ello, pido a los gobernantes de México, pido a los partidos políticos de México, que se reúnan y que en un esfuerzo de generosidad y compromiso adquieran entre, hoy, entre todos la decisión de impulsar un plan de acción para las enfermedades raras. Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y en el marco de este importante día quiero compartirles una reflexión sobre un Plan Integral de Atención para las Enfermedades Raras. En primer lugar, destacar que la Organización Mundial de la Salud en su Agenda 2030 contempla un capítulo especial destinado a las enfermedades raras destacando básicamente los temas de atención, equidad e inclusión para los pacientes con enfermedades raras, así como sus familiares y acompañantes. Contar con un plan integral de atención para las enfermedades raras representa una herramienta fundamental para el avance en este tipo de enfermedades en nuestro país. Las principales ventajas que, a mi mejor entender, ofrecería son, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras, sus familiares y acompañantes. En segundo término, nos permitiría mapear de una forma más eficaz las enfermedades raras que existen en el país y también dónde se ubican los pacientes. En tercer lugar, por supuesto, sería una herramienta estratégica para desarrollar un plan de financiamiento para la atención de estas enfermedades. Por otra parte, constituiría también una mejora en el diagnóstico oportuno y también en la detección precoz de las enfermedades raras, lo cual nos conllevaría a poder limitar la discapacidad y las complicaciones inherentes a estos padecimientos. En una palabra, un plan de atención integral para las enfermedades raras nos permitirían mejorar la detección, la atención y la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Florencia Braga Menéndez, soy directora de proyectos de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes. Soy referente eh, internacional en materia de organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes y proyectos para el área eh, me comunico con ustedes para hablarles de la imprescindibilidad absoluta de tener proyectos desde la política pública de estado de eh, planes estratégicos para el trabajo con nuestras enfermedades poco frecuentes enfermedades raras enfermedades huérfanas de baja prevalencia y difícil diagnóstico hemos notado que en nuestros países, a diferencia de los países desarrollados del primer mundo, cuesta muchísimo implementar e instalar la idea de que un plan nacional es algo absolutamente fundamental, prioritario. Se vive siempre relegando esta cuestión con el tiempo como si hubiera otras eh, situaciones sanitarias que ameritaran eh, más interés eh, organizativo, organizativo en el campo de la gestión. Sin embargo, esto no es así, porque el desarrollo de la medicina en general y de la ciencia soberana de cada uno de nuestros países reclama que el área de las enfermedades poco frecuentes, que aparte es un porcentaje muy importante, muy importante de la población, porque siempre estamos hablando entre un 4 y el 10% de la población de cada uno de nuestros países con una de estas enfermedades que impactan a nivel familiar. Eh, este campo, una vez desarrollado, alimenta eh, el, el campo de producción de políticas públicas para la ciencia y para la salud en general. En ese sentido, es absolutamente fundamental que esto se entienda, que la gente que esté trabajando en nuestros ministerios de salud comprenda que no es cuestión de estar escuchándonos, enterándose del tema, involucrarse medianamente y empezar, siempre estamos empezando con el tema, no. Tenemos que tener un plan nacional en cada uno de nuestros países, México en particular tiene la suerte fenomenal de tener a Femexer. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras es una organización fuerte, es una organización eh, respetada, eh, con experiencia, eh, con una enorme historia internacional, y en ese sentido eh, creemos que es fundamental que un poder político inteligente, un ministerio de salud inteligente, cuente con Femexer para poder armar el mejor plan estratégico, el mejor plan de gobierno para las enfermedades raras de México. Y esto querríamos que sucediera en todos los países de Latinoamérica con una gestión inteligente. Un plan nacional de enfermedades poco frecuentes, raras, huérfanas, de baja prevalencia, de difícil diagnóstico, que abren las puertas a la salud, el bienestar y la ciencia para todos. Muchas gracias. Hello, this is Durhan wong Chair of Rare Disease International, the Global Alliance of Rare Disease National and International Organizations. I'm so happy to be able to bring you a message of congratulations and support for your efforts to continue to advance rare disease on behalf of all the patients and families that are affected. In this time when we're also concerned about COVID, it's more important than ever to make sure that those who are living with rare disease are not neglected, not forgotten, and not left further behind. But it's the same situation across the globe. No matter how good the healthcare system, no matter how wealthy the country, small patient populations become invisible, putting them at the greatest risk for avoidable harm. It takes all stakeholders, including health professionals, policymakers, industry, and patients working together to ensure that the rights and the needs of those with rare conditions are equitably addressed. So thank you again for your work and for setting an example for the rest of the world. I wish you a very, very good day. Hola, amigos, soy el Dr. Roni Kersenovich. Soy el Subdirector de Investigación Médica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y tengo un mensaje para ustedes en este marco del Día Internacional de la Salud. Y les quiero hacer un hincapié en la importancia del manejo integral de las enfermedades raras. Hay que hacer mucha conciencia en que los pacientes con este tipo de enfermedades necesitan tener equipos multidisciplinarios que los ayuden a cortar estas solicitudes diagnósticas, a dar mejores diagnósticos y por lo tanto empezar con los tratamientos de manera oportuna. No lo olviden, los pacientes con enfermedades raras son personas también. Hasta luego.